Las nuevas generaciones, nacidas en un mundo hiperconectado y siendo nativas digitales, están siendo los sujetos principales de la transformación social. Este año queremos destacar que los derechos de propiedad industrial son palancas que contribuyen al crecimiento económico para todos y todas, incluyendo especialmente a los jóvenes. Los jóvenes innovadores, inventores y emprendedores que en un momento de oportunidades deben aprovechar los derechos de propiedad industrial para proteger su talento, su inventiva, sus invenciones y emplearlos como activos comerciales y empresariales para generar riqueza y bienestar. En lo que llevamos del siglo XXI hemos visto y vivido un cambio radical en el entorno en el que nos relacionamos. La infinidad de nuevas oportunidades que estos avances nos ofrecen deben ir de la mano del respeto a los derechos de propiedad intelectual, para que progreso tecnológico y creatividad, juntos, sean los grandes potenciadores de la innovación, de la generación de empleo y del desarrollo social y económico en el sector cultural. Global youth, our future innovators and creators, are at the heart of this work. Today, around half of the global population is around 30, and it is the fastest growing demographic in many parts of the world. This new generation of innovators and creators are already devising inventive ways of tackling local and global challenges. This year on World Intellectual Property Day, WIPO is celebrating the vision and dynamism of young innovators and creators everywhere. Hoy celebramos el día mundial de la propiedad industrial e intelectual y este año, como es el año de la juventud, hemos querido focalizarlo específicamente en apoyar a los jóvenes para que materialicen sus proyectos empresariales, sus proyectos tecnológicos, sus proyectos científicos u otro tipo de proyectos vitales y se apoyen en los derechos de propiedad industrial e intelectual. Desde la Oficina Española de Patentes y Marcas queremos recordar a los jóvenes la relevancia que tienen las patentes, las marcas, los diseños, los modelos de utilidad, entre otros, para aportar valor a sus proyectos. Hay un enorme potencial entre los jóvenes para poder trabajar, para poder desarrollar sus carreras profesionales, que en ese sector desarrollar una carrera profesional tiene que ver muchísimas veces con... Eh, ...desarrollar tu talento creativo, eh, trabajar con la innovación, con, con la creatividad intelectual, con el arte... ...con, con todas las eh, maneras que tiene la, la creatividad intelectual de expresarse en el sector cultural eh, y también de la innovación. Estas generaciones no hacen más que confirmar que la juventud de hoy es la que está más que cualificada para enfrentarse a los desafíos futuros...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 Según el informe de Global Entrepreneurship Monitor, en España existe una intención de emprender por parte de los jóvenes de entre 18 y 24 años del 10,9%, mientras que en los jóvenes de entre 25 y 35 años es del 8,8%. Tengo una patente sobre una aleta de anotación de geometría variable apta para los cuatro estilos de anotación. Mi consejo para los nuevos inventores va a ser que cojan ideas de productos que funcionen en otro lugar. Para mí la propiedad industrial al final es una herramienta de diferenciación que te otorga más visibilidad y te mejora mucho el perfil profesional. Pienso que la mayoría de las invenciones son fruto del esfuerzo, de una constancia y además del compromiso en el trabajo, pero que no lo es todo. Las herramientas que ofrece la propiedad industrial para mí personalmente eh, me permiten reconocimiento sobre todo. Según las Naciones Unidas, en 2021, el total de personas de entre 16 y 34 años que desarrollaban su actividad laboral en el ámbito cultural fue de 182.700, casi 17.000 personas más que en 2020. La creación de guiones, si no nos pudiéramos defender del, del plagio o no tuviéramos derecho de autor, sería...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 para analizar lo que está pasando desde otro punto de vista. En resumen, el espíritu emprendedor de las nuevas generaciones está ligado a las buenas ideas y a la ilusión por generar y crear proyectos propios. El futuro les pertenece.